Hola, mi nombre es María Soledad Molina Cantín Soy paciente en diálisis, previamente estuve trasplantada durante 30 años Y yo ya me vacuné eh, Esperando la segunda dosis Espero que ustedes también se vacunen todos Los invito a vacunarse, no pasa nada, no tengan miedo la idea es protegerte no solo a ti, sino que también a tu entorno. A tus amigos, a tus equipos de diálisis, si estás dializado, a tu familia, etc. La idea es que todos nos vacunemos a la brevedad. Hoy y mañana podemos vacunarnos sin problema. Así que yo me vacuno, Nefro se vacuna.